Hoy les quiero hablar un poco sobre roedores de la Amazonía colombiana, pero para hablar de ello, empecemos diciendo que Colombia es un país lleno de ratones. Hasta la fecha se han registrado 139 especies de roedores en el país, de estas, 43 se han registrado para la Amazonía. Pero es contradictorio y paradójico que a pesar de tener tantas especies, no conocemos nada de ellas, y quizá podamos tener incluso más de 200 especies. Los roedores son demasiado importantes para los ecosistemas y para nosotros. En general, los roedores tienen una alta abundancia y son la presa de varios animales que se ubican en varios eslabones de la cadena alimenticia, como aves, mamíferos, reptiles, incluso hasta anfibios e insectos. También son efectivos dispersores de semillas, ayudando a plantar bosques enteros y además son polinizadores de un sinfín de plantas. También son lo que nosotros llamamos ingenieros de los ecosistemas, porque son capaces de modificar los ambientes donde viven, incluso llegando a construir humedales o lagunas, o cavando intrincadas redes de túneles que oxigenan el suelo y dan refugio a otras especies de animales. Asimismo, los roedores son un componente esencial en la dieta de muchas comunidades indígenas en la Amazonía, soportando su seguridad alimentaria. En Colombia y la Amazonía, nosotros los científicos clasificamos los roedores en tres grupos. Los ciromorfa, que corresponde a las ardillas. Ellas son especialmente diversas en Colombia, con once especies, seis de ellas en la Amazonía. Pero para ser honesto, no sabemos a ciencia cierta cuántas especies tenemos en Colombia. Hay especies grandes como estas de color naranja del género Badrosybrus, hasta especies más pequeñas que una mano, como estas ardillas grises amazónicas. Un segundo grupo que conocemos como histricomorfa agrupa los roedores de gran tamaño y los roedores con pelo duro. En él se encuentran las especies más grandes como el chigüiro, el roedor más grande del mundo las lapas, los ñeques y los tintines. Todas estas especies son críticas en la alimentación de las comunidades indígenas y de su seguridad alimentaria. También incluye los porcospines, netamente arborícolas y fuentes de alimentación de las comunidades. De estos, hemos reportado dos especies para la Amazonía, pero muy seguramente su número debe ser mayor debido a que faltan varias especies por registrar y es posible incluso que hasta haya nuevas especies. Y también incluye los equímidos, los cuales tienen el pelo duro, incluso llegando a ser espinoso. Son muy diversos, hay especies arborícolas que nunca se bajan de los palos y otras completamente terrestres. Hay siete especies reportadas para la Amazonía, pero seguro existen muchas más. Finalmente, el tercer gran grupo corresponde a los miomorfos, los que tienen forma de ratón. Es el grupo con mayor número de especies y tampoco sabemos mucho de su biodiversidad. Existen especies arborícolas, de patas anchas y colas largas. Especies completamente terrestres de colas cortas y patas angostas. Y también roedores acuáticos, como este nectomis, que busca su alimento principalmente en el agua. Sé que les he hablado de que no conocemos gran cantidad de cosas. Y es cierto, desconocemos muchos aspectos de la biología básica de los roedores. Ni siquiera sabemos cuántas especies tenemos. Para nosotros es muy importante señalar esto, porque no podemos conservar lo que no conocemos. Los roedores son sensibles a los cambios en los ecosistemas. Muchos de ellos, como la deforestación y los fuegos, son recurrentes en la Amazonía, afectando directamente a sus poblaciones, aunque no conocemos realmente la magnitud de dichas afectaciones. Asimismo, hasta el momento, legalmente, solo dos de las 139 especies son consideradas como amenazadas de extinción por el Ministerio de Ambiente pero ninguna de pequeños mamíferos. Esto a pesar de que existen varias especies endémicas y otras con altos valores de rareza. Desde el Instituto Sinchi trabajamos con los roedores en dos temas, el monitoreo comunitario del uso de fauna, con el cual pretendemos contribuir al aseguramiento de la sostenibilidad y la supervivencia, tanto de las comunidades indígenas como de las poblaciones de mamíferos, incluyendo roedores de gran importancia en la seguridad alimentaria de las poblaciones como las lapas. Si quieren conocer más sobre este tema, les recomiendo este libro, La despensa del Tiquié. Y muy recientemente hemos venido trabajando en la evaluación de la diversidad de pequeños roedores. En el corto tiempo de muestreo, en solo tres localidades hemos capturado 33 individuos. De estos, cuatro pueden pertenecer a dos especies nuevas y tres de ellos a un roedor aún no reportado para Colombia. Por ello, reconocemos el alto potencial que tenemos para trabajar con roedores en la Amazonía y esperamos compartir con ustedes nuestros avances en este tema.